Dios apoyo en la pared para hablarte de aventuras Traigo las lluvias del trópico, mil sabores Tú te ríes, logro mirarte los dientes Me emociona y me haces callar espíritu dormido esperando aquello llegue de... Y hasta enamorarse ya sé, yo te acaricio sin tocar nada y sin hablarte anuncio voy a desnudarte, a estrecharte. Mojaré tu cuerpo, mojaré tu pelo Hola, soy Hanna Pancho. Este es el disco Corazones. Hoy día cumple 30 años. Y por eso quise celebrarlo haciendo un pequeño homenaje, un cover eh, de la canción Con Suavidad. Fue el primer cassette que tuve. Me lo regalaron unos tíos cuando yo tenía apenas 5 años. Así que ha sido de tremenda influencia en mi vida, estoy seguro que de mucha gente. Lo invito a que hoy día lo puedan escuchar de nuevo, si es que ya lo han escuchado. Y si no, por favor escúchenlo. Y también los quiero invitar a que puedan escuchar mi música. Está disponible en todas las plataformas de streaming en YouTube, en Spotify y también pueden encontrar en las redes sociales. Hace poco saqué un single que se llama Selva. Ojalá les pueda gustar.